Ahora sí, ahora sí, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo por el Facebook, la página de mix-magazine.com, mix por Facebook, ya ahora sí con nuestro invitado en el piso. Qué bueno tener invitados en el piso nuevamente en este estudio maravilloso, el primero del año, eh, Pablo. Le damos la bienvenida al arquitecto Pablo Galarza, primer arquitecto ah, no, de, de fuera del, del equipo de la radio que nos viene a visitar en este año 2021. Así que estás? bien, gracias, gracias por venir, gracias por, por aceptar venir. Es... Por favor, un placer. Bueno, un gracias. Placer. Pablo Galarza, ¿quién es Pablo Galarza? Ah, no, Primera me voy pregunta. Esa, esa es, es, es la pregunta más difícil, creo, ¿no? Auto, autorreferenciarse, describirse. Uh, este... Y vos me llamaste por la arquitectura, soy un laburante. Desde que me recibí, desde que estudié. Eh, siempre fui más que nada este, laburante, no, no era por vocación lo mío, fue, lo fui descubriendo todo, entonces fue toda fuerza de, de, de ponerle garra en el estudio y bueno, después ya en la, en la carrera, este, aparte bueno, también un poco por mi familia, mi, mi historia y demás, este, toda gente laburante, mi abuelo que vino de barco desde, desde España, mi viejo que laburó desde chico, Así que sí, en lo que tiene que ver con lo profesional, porque el otro no te voy a contar quién es. No, no, eh, ¿todos de, de la, dentro de la construcción no, o no? nadie, no. Nadie, nadie, nadie, Vos no inauguraste nada, sí, la... Sí, ok. Sí, sí, sí. Eh, y llegaste a Pinamar, ¿hace cuánto? Hace 15 años. Ya hace un montón. ¿Sabe? Un montón. Y, y me siento pinamarense. ya te sentís, Sí, te sentís... Saber? ¿Te sentiste siempre pinamarense o te costó un poquito? No, no, no tanto, ¿vos sabés? No, no, me adapto. Te adaptaste. Adapto sí, okay. aparte vine contento, vine bien... Sí. Así que te, te abrieron las puertas los pinamarenses Sí, sí, tal cual Escúchame, ¿y ahí y formaste la constructora enseguida? Claro, sí, la constructora la tengo con mi amigo y socio, con Esteban Segade uh -huh. Amigos desde la facultad y socios desde que terminamos la facultad Así que 25 años de socio yo. Un montón y este, Sí, siempre trabajamos en Buenos Aires, después en Olavarría, de donde soy yo Y después trabajamos acá y acá, hoy, con mucho trabajo, veníamos hablando... Gracias a Dios, increíble lo que se dio con la pandemia, la arquitectura, las, las propiedades, la inmobiliaria... Sí, de eso vamos vamos a hablar, nos vamos metiendo de a poquito en ese tema, porque para eso estás acá. Eh, Estábamos hablando un poco, ¿no? Con, eh, bueno, con, le contamos a la gente que además de su de su empresa constructora, también trabajas eh, fusionado o en sociedad con la el, el que, creadora de ideas. Entonces, te, estás, digamos, bien embebido en el tema, ¿no? Lo que es desde la arquitectura, el valor. El, el valor agregado, ¿no? Que lo que le da la arquitectura a los proyectos para en el momento de que de venderlo, ¿no? ¿no? es lo mismo vender un una, un duplex de determinadas características que lo hace un constructor, sí, más o menos preocupado por ahí por no por los metros uh -huh. y darle ese plus que tiene el, el, el arquitecto, ¿no? Y sí, hay una frase que yo la escuché mucho con, con esto de las propiedades que es es casa de arquitecto. Cuando la, hay muchos que van a vender, lo dicen, sí. y es, que es realidad. Sí. El, la, el arquitecto le agrega valor a lo que es construir, a la propiedad, donde interviene, digamos. Porque construir, digamos, construy construyen todos. Los que más o menos se dedican, construyen, muchos construyen. Sí. Pero el arquitecto a través de, de varias cosas, por empezar desde el proyecto, le agrega valor a lo que es la propiedad, eh, tanto para vivirla como en el momento de venderla, fundamentalmente. Como decís vos, el valor es otro, tiene un plus. ¿Vos qué, qué es lo que desde tu ojo, desde tu, digamos, de tu sentir, en ¿qué, qué, qué te fijas? ¿Qué es lo que tienen tus casas diferente al resto, digamos, para que le dan ese valor? Y eh, fundamental es, eh, y más hoy en día, el tema de la disposición de la casa en el terreno, de la orientación, eh, de aprovechar al máximo lo que es el sol, el el asoleamiento, cómo gira el sol y demás, de acuerdo a eso, cómo colocar los distintos ambientes que llevan distintas necesidades en cuanto a eso. O sea, yo lo, los baños los puedo poner al sur, sí. y, y lo que tengo que poner hacia el este, noreste, uh -huh. es todo lo que es este dormitorios, y, y el, el, el comedor, eh, toda la parte digamos, de, de la vida pública, y también acepta más hacia el oeste lo que es el, el living. ¿No es cierto? Que puede tener sol de tarde, que puede ser cálido. Eh, eso a grandes rasgos, ¿no es cierto? Siempre sí. Acá también se agrega el, el extra en, en nuestro partido de la altimetría. Entonces ya empiezan a jugar los desniveles para implantar la casa. Por ejemplo, si es un, un, este, un lote con mucha diferencia, bueno, colocar en general el, el garage por debajo. Y Ir escalonando de acuerdo a lo, que te, a lo que te tenés que ir adaptando. Respetas el terreno, te gusta respetar la tipo. Sí. Fundamental, sí. Fundamental. No sos de los que cambian Porque todo si lo no, lisan derechito no, y queda. Claro, si no tenés este, cualquier localidad que no es la nuestra, que, sí. que hace liso y, y, y que es lisa, digamos. Claro. Que es plana. Eh, acá tenemos la, la parte de la belleza: son la. la, la Jugar medias, con, esa, los, claro, con ah, esas de, alturas. Y, y uno cuando construye se tiene que adaptar. Sí, y, sí. Y, ¿Y los árboles? Y los árboles, bueno, hay que sacar los que son necesarios para construir. Hay un tema con los pinos, que, o sea, por ahí no te joroba para construir, lo tenés a un metro, pero por ahí lo tenés que sacar porque el día de mañana, si hay una tormenta como la que suele haber. Claro. Te, mi, te, mi, te lo pregunto porque mi, mi percepción de los pinos cambió mucho desde sí. el momento que construí mi casa. Guardé todos los pinos que pude mm -hmm. y ahora me quiero morir sí. porque. <risa> Porque es más, dejé, es siempre bien. cuento lo mismo. Dejé un pinito, finito, en, en el medio de un techo. Divino. Muy Ay, Muy claro. lindo. Pero claro, el pinito me sacó todo el techo. Porque creció tanto que sí. ya... O sea, este tipo de cosas que uno no ve desde el romance de guardarse los pinos, por sí. eso te... Pero ahí he visto cosas y eh, casas por ahí nuevas que sacan todo, todos los pinos que a mí me... Yo me quiero morir y digo, bueno, ¿en base a qué, no? También se pueden volver a plantar o plantar otras sí. especies, pero bueno, cada arquitecto por ahí tiene su, su estilo. Sí, sí, a veces no depende solamente de nosotros, también eh, depende del cliente que te dice, sacame todos estos pinos de porquería o que te dice, no, consérvamelo. Claro. Pero bueno, hay una campaña que viene bien encarada de la municipalidad eh, con el tema del vivero municipal, uh -huh. eh, que justamente lo que hay que hacer es reponer lo que tiraste. O sea, tirá tranquilo, pero después reponé. Y, sí. bueno, reponen de una manera que uno paga eh, para, que, para que ellos planten y, y generen más este, especies. No es que uno re, tiene que plantar de vuelta en el lote. Claro. O sea, directamente uno hace un aporte al vivero y ya está. Y ya está. Eso es en eso es nuestro no partido. Y que planta especies que son uh -huh. mejores para el, para convivir, digamos, ¿no? Porque los pinos están fantásticos, lo que hizo Bunge, pero, pero primero que él hizo, como dice el otro día la, la persona que hablaba, es una plantación. Claro. O sea, vos tenés que sacar sí o sí porque no tenés lugar. No, todo absolutamente y, y encima, bueno, los pinos que tienen muchos problemas. Tienen muchos, sí. sí. Lo, lo, no, lo. no soy partidario de tirar todo. Nada, nada, y nada de uh, esa es otra de las preguntas que me gusta hacer, de tus proyectos, vos sos de los que ponen su estilo, o sea, a mí me gusta esto y la gente te compra a vos por tu estilo, o vos te adaptás a lo que la gente te pide. O sea, te da igual esto de... A de hacer una casa, no sé, ladrillo visto con piedra, sí. con un techo a dos aguas o ah. una casa minimalista o sentís un estilo y de decís yo voy por este lado y quiero ir por acá y si no, llama a otro claro, no eh, yo tengo esa tenemos con mi socio eso, con tu tenemos un estilo nuestro que nos sentimos cómodos o sea, eso. si me decís, diseñame una casa y yo te voy a diseñar ese tipo de casas ¿no? eso es natural, todo arquitecto lo tiene pero después nos adaptamos a lo que nos piden, sí, es un ida y vuelta. Y no, o sea, el, el que es así es porque se puede dar el lujo, y bueno, fantástico, será el lujo será un tipo que o sea, está muy hecho y demás. Pero vos decís pues, desde lo económico. Claro, <risa> claro. <risa> y vas muy atado. Claro, pero, sí, sí, sí, sí, sí, Sí, puede ser, pero viste que por ahí hay... Eh, eh, general, yo trabajo, vos entendeme, yo voy a eh, 20 años que estoy en el rubro de la inmobiliaria, ¿no? no Obvio. Sí. Entonces, uno a lo largo ve y tiene esas muletillas como decís, la casa de arquitecto, casa no, hecha no. por constructor, por arquitecto. Y, vi, y ha vivido con clientes, junto a los clientes, el, el desarrollo, ¿no? Desde que le vendemos el lote hasta que le terminas alquilando sí. o vendiendo la casa. Y muchas veces pasa esto de... No, ¿por qué esto lo hizo el arquitecto? No, esto es cosa del arquitecto. <risa> y no, y decir, pero vos no decidiste. No, pero el arquitecto lo quería así. Bueno, ¿entendés? Entonces hay, hay un poco de esto, el arquitecto. Y lo que pasa claro, que eh, cuando contratan a un arquitecto, contratan, por supuesto, a un profesional. Lo pasa a veces la gente se olvida. Sí. Y bueno, el profesional le tiene una propuesta. Eh, y esa persona vino a buscar una propuesta. Ajá. Uh -huh. Entonces, sin irnos a los extremos, pero si hay una propuesta, bueno, claro. si vos me viniste a buscar, te tenés que respetar esa propuesta, porque la casa va a quedar bien, sí, y está seguimos. todo acorde, está en una, en una sintonía, todo que tiene que ver con todo. O sea, si vos me decís, te contrato vos, pero no, a mí poneme, no sé cómo decís vos, ladrillo visto. Claro. Y bueno, no, tenemos que cambiar sí. completamente, porque no va con, con el resto de los con materiales. Con el hormigón o con, qué sé yo, ponerle. Sí, sí, sí, entiendo. Eh, pero bueno, hay hay un, hay un sello, hay un gusto, ¿sí? Este, y también, como te digo, hay una flexibilidad. Y, y En general nos pasa que lo que le planteamos les gusta. Claro. O sea, con toda, con eh. toda humildad te lo digo. Eh, pero la gente viene a, a preguntarte, qué sé yo, eh? Planteame algo, no sé qué, bueno, me gusta esto más o menos, no, nos plantean por ahí más nada, funcionalidad. Claro. Sí, estilo, me dicen, si no me hagas, te echo dos aguas, ponele. Claro. Pero después se entregan a la propuesta y después les gusta. Claro. ¿sí? Y es natural que les guste, salvo que uno sea un delirante. pero Porque está es dentro porque... del estilo. Que hablamos esto, ¿no? De que sea después eh, algo eh, en gusto, accesible, sí. eh, a, a la mayoría, digamos. ¿No? Sí, ¿No? sí eso... ¿Vos sí cuando hacés para vender? Sí, en general, bueno, pero un viene un cliente y, te, o sea, si vos haces un proyecto que después tenga eh, que tenga una salida o que tenga un o que esté dentro del mercado con Son determinadas características. Contadísimos los que te dicen, los que piensan el día que la van a vender. Claro. En general no. Los tipos que es muy comerciante, eh, que es muy empresario y demás y, sí. y dice, che, bueno, pero fíjate que yo cuando quiero vender, que, que se venda rápido. Claro. <risa> eh, otro de los puntos que que surge mucho, bueno, en este momento y que en este programa desde desde, desde el comienzo hablamos, ¿no?, respecto a los proyectos sustentables, a, la, a, la, a los materiales, a, a cómo cambió, bueno, supongo, ¿no?, como, así como todo cambió con la, la tecnología, con uh -huh. esto de la pandemia, los uh -huh. materiales se viene hablando ya hace muchísimo tiempo del cuidado de los recursos, de sí. del reciclado, ¿Cómo, ¿cómo desde el estudio cómo lo trabajan o cuál es tu, tu, tu línea, digamos?, yo viste que hoy a la mañana te mandé un, una foto que es impactante, que es una foto de, de una inmobiliaria de España que publica un departamento y al lado te el grafiquito viendo. que tienen los electrodomésticos. Sí, como el de la heladera. De sí, Exua. exacto. El departamento está calificado de acuerdo a, a, a, la, digamos, a la propuesta energética que tiene, al cuidado sí. del medio ambiente, y una calificación. Entonces eso la gente... Vos fijate que. La que importancia avance, ¿no? sí. que avance, porque digamos ya en, en la venta ya plantean qué tipo de propuesta energética tiene, de ahorro energético. Claro. El tipo tiene muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la energía le sale cara. Absol y nosotros estamos por ese camino. Y encima ahora sin gas. Bueno. Sí, Entonces, no las... eh, eh, o sea, eh, cambió otra vez, o sea, cambia la propuesta también. Ustedes. Eh, no Exacto. sé si, sí, sí, no, si solés no. dejar todo preparado para cuando se conecte el gas o directamente la gente te pide todo eléctrico y listo. ¿Cómo es? Y hay de las dos de las dos opciones. Sí, hay gente que dice, no, listo, déjame todo eléctrico y ya está. Eh, y hasta el tipo que me dice, no, déjame hacemos las dos cañerías. Por ahí se hace una canería chica de gas solamente para, me tocó ahora un cliente, solamente para sí. cocina y, y el horno, ponele. Sí. Eh, pero después las calderas ya las planteo de otra manera, viste. Pero un poquito de gas hay. ¿Y se tiene en cuenta esto del, del cuidado, digamos, de cómo eh, optimizar recursos energéticos con, para ahorrar, digamos, sí. eh, hemos hablado varias veces con, ponerle con Celeste Sicardio, o algunos tips que nos ha dado hmm. respecto, hoy l, l, en sí, eh, vos dec, desde tu estudio, ¿tienen en cuenta esas cuestiones o la gente va m, m, por ahí con, no, mira, prefiero que me salga más barato? Y no importa que si es doble vidrio, no importa si la ventana uh -huh. es un poco más grande, un poco más chica, ¿qué, qué uh -huh. sucede el día a día? Vos sabés que hay cosas que se han incorporado, como el doble vidrio, por ejemplo. La gente ya lo tiene incorporado y ya te lo pide. O ya como que no está en duda casi. okay y yo ya no construyo más si no es con doble vidrio, porque hay muchas, este, muchas contras. O sea, y que es una, una pena, bueno, y es un gasto que no es tanto. Un, en, en Mi casa no tiene doble vidrio, porque bueno, eso se... 15 años nu claro. nunca se me nunca no lo tuve ni en cuenta o sea no, también no era económico dije, claro. era una cuestión sumamente sí, sí. económica pero al margen de eso era algo que no estaba en la mente no para mí no estaba como ahora que es vocabulario uh -huh. común, común decir claro. eh, que tiene que tener doble vidrio claro, claro, exacto. así que ya está eh, incorporado está muy incorporado sí sí sí y yo vuelvo al principio la, el cuidado de la orientación y de cómo uno dispone el proyecto es gran parte del ahorro energético que vas a tener en tu vida. Porque si yo te pongo una ventana grande hacia el sur, o hacia el, no sé, el sudeste, sí, o, sí. o al sudoeste, bueno, vas a tener una pérdida de calor impresionante. Eh, entonces, este, bueno, ya uno desde el, desde el proyecto resuelve muchísimo. El proyecto es lo fundamental, un proyecto bien hecho. Claro. Tiene mucho valor. Eh, eso por ahí cuesta verlo, la gente le cuesta ver eso. ¿no? Sí, y el proyecto es es, gran, es la, la mayor parte de lo que nosotros podemos a, aportar a la gente en el momento de asesorarlos y de, y de construir. Eh, en cuanto a eso, en cuanto a las aislaciones de techo, si vos haces un techo de losa y no le pones un contrapiso, y no le pones un tergoporo o algo aislante. Humedad 100% que, asegurado. No, no, condensación por ahí, más que nada. Pero vas a decir, este, choque frío, que es la casa, choque calor que hace en verano. Claro. Y bueno. Todo eso se evita con aislaciones. Y para eso están ustedes. Sí, <risa> claro. sí, sí, por supuesto, no, no, no, obviamente. Y es Pablo, claro. y, y ¿cómo, cómo es esto, hablemos de, de valores, de metros cuadrados, vos lo tenés clara porque, digamos, en la diferencia de, de lo que construís a lo que vendés, al momento que vendés, ¿realmente cuánto es hoy? si tenés ese número eh, la, lo que es en, lo, la diferencia digamos sí. en porcentajes sí, sí. lo que vos que eh, eh, considerás que se gana con un proyecto de estas características no es decir bueno una casa promedio no sé hablamos tres dormitorios tres más dependencia lo que piden por lo general 140 uh -huh. metros no será 140 sí. 160 una, un promedio no va a pasarse más de ahí, sí. más de ahí que ¿De qué dinero sí, hablamos? En general, el, el, el más o menos, más o menos el, el rango es el mismo. O sea, la, la ganancia es más o menos la misma. Eh, cuando uno hace una casa, que cuando uno hace ponerle seis departamentos. Okay. O sea, son inversiones distintas, pero el porcentaje sí. de ganancia eh, está en el entre el 20 y el 30%. Ok, se en, mantiene. En lo que es, en, en una general. O sea, el, sí. Si vos la haces muy bien, podés ganar más. Y si por ahí te va mal por algo, yo, vas a ganar un poco menos. Claro. Pero no mucho menos eh, en general, porque es, es, es, este, es una actividad bastante noble, digamos, la de construir para vender. Siempre, o sea, no, no vas a perder, te, te tiene que pasar algo muy catastrófico. Claro. Por eso digo que es noble. Sí, este. por eso, por suerte, sé si hay movimiento. Sí, sí, por eso se hace desde. De, de. De, o sea, 100. seguimos manteniendo entre el 20 y el 30%, sí, digamos. Sí. Construyendo dólares, algo bueno, en sí, dólares, en dólares. Muy importante. Sí, muy, muy importante. importante en dólares porque, por supuesto, no tiene que ver con una, con una ganancia en pesos. ¿Mm? Eh, todo lo que es propiedades se maneja en dólares. Así que bueno. Es, y, y lo, lo que... Siempre la, es buena, o sea, construyendo bien, no con esas, eh, porque a veces dicen, no, porque quieren ganar mucha plata, pero esto es re berreta. O sea, cuando uno ve la, la, las construcciones, vos decís, no la pago igual, porque, o sea, esto no me va a durar. Mm. O sea, eh, cuando hablamos de eso, ese rango de, de precio, estamos hablando una de, de calidad media, intermedia, o sea. Normal. Normal. Eh, o sea, buena calidad. No sé yo. ¿Cuánto el metro cuadrado hoy? ¿De construcción y cuánto a la venta? Y de construcción, ahora a lo que venía va, subió, está sí. entre 900 y 1000 dólares. Uh -huh. y, y bueno, y sería 1200, 1300 sería lo que es la venta. Eh, a veces no es tan proporcional al metro, okay. en lo que es la venta. Por ejemplo, vendés algo que tiene menos metros, pero está muy bueno, o por algo, claro. y entonces sí, a veces porque... no se maneja solamente con el metro cuadrado. Eh, pero bueno, más o menos... Este... Sí, sacando el valor de tierra, digamos. Sacando el valor de tierra, esa es el la diferencia que más o menos suelen tasar unas propiedades relativa a lo que ustedes construyen, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Bien, más, subió bastante en dólares. Sí. sí, llegó a estar 600. Por eso, porque llegó a estar en 600 y volver a 900, que ¿Cuándo? es casi como estábamos. Claro, y porque subió mucho, subieron mucho los precios de los materiales. De imaginaba. materiales. Sí, sí, los precios de los materiales subieron... Muchísimo. Y muchísimo más que, se no se, que no se encuentra Cada dos días, vos hablabas con los y cada dos o tres días tenían una suba de, de, de, de materiales. Claro. Terrible. O sea, tenía más trabajo cambiando los precios que vendiendo. Casi. Sí, no, pero es interesante porque también, bueno, nosotros se va actualizando el precio. O sea, lo que es cierto, que bueno, vos por ahí me vas a dar la razón, lo que se ha vendido, se ha vendido, gracias a Dios, dentro de las inmobiliarias, pero un valor eh, de, ofer de oferta, digamos, sí. Yo siempre digo eso, eh, la, las cosas que están en, en precio de venta, que no están deliradas por decir de una manera, claro. se venden, o sea, los que están en precio, no no regalados, sino en precio, Exacto. O sea, si una cosa vale esto, más o menos en el mercado, bueno, que valga eso, sí. si vos la publicás con ese valor, la vendés, eh, no hay este el tipo que dice, no, yo la pongo en venta, un valor, y si me la quieren comprar, me la compran si no, no, antes pasaba, Claro. No te, no te sé decir cuánto antes. Cuánto pero, antes. Pero antes pasaba, del tipo que, te, que se daba el gusto, o qué sé yo, los buenos momentos de nuestro país. Sí. Ahora no. Ya no. Pero. Eso por eso, es, eso es un, un mensaje que tiene, hay que dejar claro porque, o sea, si bien se vende, o sea, no es, no es que se vende a cualquier precio, se venden a los, a los precios baratos, por eso me llama la atención que haya subido tanto, la porque volvimos al, mil, al 1.200, 1.000, 1.200 de valor eh, social. Sí, sí, pero nos subió todo, Giselle, vos claro. lo sí, no, sí, vos sabes que lo sé y no lo sé, porque ustedes no, están no en el día al cuenta. día y uno los escucha. No, pero nos subió la, la sí. leche, el pan, el... No, eso sí, el telés, pero, pero es viste mismo. que el, el, en, en la construcción... Desde que empezó la pandemia esto también sufrimos un montón de, de variaciones. Los mm. lotes se vendieron súper baratos, después ya no hay de esos lotes, ahora ya o sea se van manteniendo los precios. Entonces se hace como todo en general a, a, a, al, a la tasación. Pero bueno, es súper interesante eh, eh, estar al día con eso, con eso porque mm. la gente por ahí se queda con lo que decíamos decía hace el año, no, está re barato, está a claro. 600, 500, no, no, no, no. No, no, no. Y ya no es... no empezás a averiguar ya te das cuenta que no. <risa> ok, correcto. Así que, señora, sí. <risa> apúrese si tiene los dólares, pónganse a construir ya. Inviértalos. <risa> y... Inviértalos ya. Bueno, igual se hicieron muchas refacciones, la gente se quedó y... en la casa y, y. Y porque una de las mejores cosas que podías hacer con la plata era invertirla, y invertirla en tu casa. O sea, no te podías ir de viaje, no podías este, poner plata en, en, no sé, en, la, en la bolsa. Uh -huh. eh, no podés no podé hacer nada. Claro. Y bueno, hago en mi casa. En mi casa. Me compro total. un lote, hago una casa para vender. Amplío la que tengo, la una la habitación tengo. más. Sí, sí, sí. Totalmente. Última cosa, y no te molesto más, vende, Pablo. A ver, ¿qué tenés para ofrecer ahora? A ver, ¿qué se te ocurre dentro de la cartera o de, de lo que han hecho desde el estudio? ¿Qué, qué, qué le puedes vender a, a nuestros inversores, a nuestros clientes? Bueno, eh, eh, con dinamismo y con creadora de ideas, tenemos una muy buena propuesta que es Positive House. Uh -huh. Positive House son, eh, es un producto de casas de alrededor de 160 mil, 70, 180 mil dólares. Bien. Hasta 200, depende de la ubicación del terreno, de tres dormitorios con un baño en suite sí. y con piscina. Bien. Eh, es un producto muy bueno, impulsado, por supuesto, y, y creado por, por Iván, que es el, el, el genio de la lámpara, el, sí. este, que logró ese tipo de, de producto. Lo voy invitar, este año no vino, viene siempre, me sí, encanta hablar con él, pero sí, este sí, año sí, todavía no no lo invité. Bueno, este, así que son su, su, su, su idea puesta en práctica. Sí, por supuesto. Okay. Sí, sí, sí, sí. No, ese es un generador de ideas. Este, Todo el tiempo. Sí, no, <risa> sí, sí, sí, totalmente. Eh, bueno, estas casas sí. tienen muy buena calidad. Uh -huh. eh, tienen, este, ¿qué más te puedo decir? Son eléctricas, eso sí. Ok. También importante para, para aclarar, marcar. sí. Y, y bueno, después tienen lo, los materiales acordes a una casa que vas a vender en ese valor. Eh, tienen amoblamientos de cocina y placares completos. Eh, tienen griferías y sanitarios de primera marca. Porcelanatos también de primera marca. Eh, entregamos inclusive con el riego por aspersión. Okay. Las entregamos con los equipos de aire acondicionado funcionando. Okay. No solamente con la instalación, como se hace en general. Sí, que te dejan el enchufe. El enchufe claro. y los años <risa> pasados para que no tengas que romper y todo. Claro. Pero bueno, nosotros lo entregamos con el equipo de aire ya resuelto porque, bueno, es, es también aparte el, la calefacción de la casa. Claro. Que es por split, digamos, es por aire por split. Claro. Así que es lógico también que uno lo entregue. Así que este, aberturas con doble vidrio de aluminio, bueno, en fin, no, no quiero aburrir. No, no, quiero no, aburrir. no, sí, no, podés aburrir pero... porque estamos para eso, <risa> <risa> es justo de lo que se trata. No, el, pero lo es que está nos encanta, bueno sí. es también, eh, estamos haciendo casas en el barrio álamos Alamos 2, uh -huh. que es un barrio hermoso, Hermoso. Eh, en lotes de mil metros, claro. o sea, es una propuesta, estás comprándote una casa de 170 mil dólares con un lote de mil metros en Alamos Claro. II, claro. con pileta. Con pileta, no, Muy que, buena propuesta. Eh, muy buena propuesta porque hasta bueno no sé yo las casas que tengo ahí en la venta son de 300 mil dólares, o sea eh, las que yo te, so, tenía supongo que ahora se van a tener que ajustar porque si ustedes salen a la venta con casas de <risa> 180 mil dólares señora está me está desarmando señora, señora. el mercado. <risa> no, por supuesto que... que son casas de calidad, o sea, aparte que tienen también el seguimiento nuestro diario de la dirección de obra. Ok. Además de haber hecho el proyecto, o sea, no son casas que se descuidan, se cuida el detalle, eh, en fin. Bueno, Correcto, eh. está claro. Así que esa es la propuesta, porque bueno, nos gusta vender, terminamos con una venta. Así que Pablo... Positive House, de Uramismo Inmobiliario, creadora eh. de ideas de La Desarrollista. Así que están, tienen todo, todo completo. Me alegro sí, sí. un montón, ojalá que obviamente les vaya súper bien, les siga yendo bien les continúe yendo bien y, y nada, como siempre, cualquier novedad, que siempre le, le, lo mismo que le digo a Iván, te digo a vos, o sea, estamos acá para, para contarlo, porque bueno, además nos encanta hablar del tema, así que eh, gracias, genial, gracias genial. y estamos eh, estamos en contacto siempre. Gracias a vos, muchas gracias y este, me divierte venir, así que... <risa> ya ya <risa> Después elegimos Después otro te, tema. Ahora te voy a preguntar yo este, quién sos, pero bueno, yo... No, no, a no, a, no posa, a mí ya me pasa, <risa> me, ya me lo han preguntado, ya te canchera. <risa> bueno, gracias, Pablo. Dale, de nada, un beso.